Ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante, que es el de los pisos térmicos. ¿Alguna vez has preguntado si el nivel del mar tiene alguna relación con el tipo de ecosistemas que hay? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que habrá un ecosistema distinto? Si estás parado en la mitad de una playa, así si estás en la cima de una montaña supremamente cansado, Después de una larga caminata, te propongo la actividad de que anotes en tu cuaderno la respuesta a estas dos preguntas y cuando finalices lo compartas con tus profesores o con tus compañeros.